Qué oportuno en la mesa, eh. Mirtha Legrand se sorprendió por el Vicky Sipolitaquis. Vicky Sipolitaquis fue una de las flamantes invitadas a la mesaza de Mirtha Legrand, donde contó detalles de su reciente embarazo de 12 semanas. Pero mientras relataba sus sensaciones terminó tirando un ex abrupto que obligó a la conductora a hacerle un correctivo. La modelo estuvo presente en la noche de Mirtha Legrand en su vuelta a la Argentina con un vuelo directo desde Nueva York. Su radiante vestido, no dejó que se viera su incipiente pancita. Pero la chiqui le hizo saber que tenía más grandes los pechos, y la diosa estuvo de acuerdo. Cuando la futura madre contaba detalles de su felicidad por la llegada de su primer bebé junto a su marido Javier Naselli, no pudo faltar un comentario que no era correcto por el contexto en el que se encontraban. Vicky se fue en detalles sobre cómo siente esta etapa nueva de embarazo y terminó revelando de más, por lo que la flamante conductora no aguantó y reaccionó ante su comentario. Estoy muy bien, como que no siento nada. Ayer por primera vez devolví. Pero también me puse contenta, relató entre risas. Qué oportuno en la mesa eh, le retrucó Mirta. Voy creciendo y me puse re contenta. Exclamó después notablemente emocionada por todos los cambios que conlleva la dulce espera. Para algunos un momento divertido, y para otros un tanto desagradable.